Hola amigos, me llamo Juan Borrás y soy un apasionado del BTT con alforjas, de la montaña y del videoreportaje. Como persona inquieta que soy, me gusta marcarme metas donde poder hacer realidad mis sueños. Es por eso que hoy quiero presentaros mi proyecto deportivo solidario, de casarralara Serralada en, en BTT, donde pretendo cruzar con mi bicicleta de montaña, mis alforjas y mis cámaras de vídeo todas las cordilleras de la península ibérica este proyecto empieza en el 2012 con la travesía de los Pirineos y el reportaje Entre dos mares. en el 2013 con la travesía de la cordillera Cantábrica y el reportaje Cantábrica PTT Y en el 2014 con la travesía del Sistema Ibérico y el reportaje Alforjas y Pedales. Mis pedaleadas no solo van a servir para cruzar una distancia, sino que además van a servir para recaudar un euro por kilómetro recorrido para la ONG Acción Contra la República. Mientras nosotros llevamos a cabo nuestro día a día, uno de cada doce niños en el mundo sufre de desnutrición aguda y un millón de ellos muere cada año, algo inaceptable. Es por eso que os invito a ver este vídeo. En un mundo que produce suficientes alimentos para todos, casi mil millones de personas pasan hambre. Niñas, niños, mujeres y hombres que no tienen alimentos, que no pueden comprarlos o que no los utilizan de una forma sana. Que cada día 7.000 niños mueran desnutridos es simplemente inaceptable, en un momento en el que tenemos el conocimiento y los medios para erradicar la desnutrición. Acción contra el hambre tiene una visión, un mundo sin hambre. Trabajamos en emergencias para salvar vidas. ...y en desarrollo para que la población pueda alimentarse... ...y vivir con autonomía. Luchamos contra el hambre combinando soluciones... ...garantizando el agua, el primer alimento... ...reforzando la producción de alimentos... ...ayudando a los pequeños agricultores... ...a que los vendan en el mercado... ya que puedan comprarlos... ...y por supuesto, diagnosticando, previniendo... ...y tratando la desnutrición aguda... ...que afecta a 55 millones de niños también ayudamos a la población más expuesta a prevenir y prepararse ante posibles desastres naturales. En total, nuestra ayuda llega a 7 millones y medio de personas gracias a la labor de más de 5.000 cooperantes, profesionales comprometidos que ponen su saber hacer al servicio de un mundo mejor en más de 45 países a través de la Red Internacional de Acción contra el Hambre. Y denunciamos, damos voz a los más desfavorecidos y promovemos cambios políticos. Somos una organización comprometida y transparente, sostenida por sólidos principios, avalada por un patronato que supervisa nuestra estrategia y actuaciones. Trabajamos de la mano de instituciones, empresas y ciudadanos como tú que creen que un mundo sin hambre es posible. Ayúdanos a conseguirlo. Merece la pena. El hambre tiene solución. Invito a formar parte de este proyecto haciendo tu donativo o haciendo el máximo de difusión del mismo. Juntos podemos.